Una taza antes de dormir para perder grasa abdominal mientras duermes. Estos títulos realmente son bastante llamativos y fantásticos. Mis respetos al doctor Alan Mandel porque me ha hecho ver algunos de sus videos y porque el contenido está bastante interesante. Hace unos meses hicimos un análisis juntos de un video que se llamaba Dos cucharaditas al día derriten la grasa de la barriga. Cuando abrimos el video, estaba bastante escéptico, pero haciendo el análisis y viendo los estudios, y luego comprobando con nuestros pacientes y clientes, hemos visto resultados. ¿En qué manera? Que se logró perder grasa más rápido. Se afectó directamente a la grasa abdominal, tal cual como vimos en esos estudios, no afectaba directamente a la grasa abdominal, pero una vez que pierdes suficiente porcentaje de grasa, vas a llegar a esa área y vas a perderlo. Pero no tienen una acción directa en la grasa abdominal, el omega 3 sí la tiene, pero bueno, eso es un tema para otro video. Ese video les gustó tanto y les llamó tanto la atención que quiero hacer lo mismo, pero esta vez con este tema. Vamos a hacer el análisis con estudios, voy a darte mi opinión, pero sobre todo voy a compartirte los resultados del estudio previo que hice a la propuesta del doctor Mandel referente a este tema. Lo que hice fue preguntarle a seis de nuestros clientes si querían participar y en el transcurso de un mes y medio analizamos cuánto bajaban cada dos semanas en libras de grasa con este protocolo que vas a ver a continuación. Lo que sí estoy seguro...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 Lo primero es que casi todo el mundo quema grasa cuando duermen. De hecho, es el momento en el día en el que más grasa vas a quemar si no entrenas. Si entrenas, de hecho, puedes oxidar mucha más grasa durante el entrenamiento, si tu entrenamiento es largo y es el entrenamiento correcto. Pero para las personas que no hacen ejercicio, cuando duermen, es cuando más grasa van a quemar. ¿Por qué? Básicamente, porque estás ayunando. Cuando no comes, los niveles de insulina bajan. Cuando la insulina baja, puedes movilizar ácidos grasos para ser utilizados como energía e inducir lipólisis. Sin embargo, quiero aclararte que si tienes resistencia a la insulina y tus niveles de insulina en ayunas son altos, a pesar de que estás ayunando durante estas horas de sueño, probablemente no estás movilizando grasa eficientemente porque igual tus niveles de insulina siguen altos. From the foods and toxins that we eat, as well as the medicine that you may be taking. La función de nuestro hueso es detoxificar nuestro sistema. Aunque cuando nuestro sistema se vuelve poluido, es difícil para el cuerpo quemar fatos. Así que la mejor manera de quemar fatos es asegurar que tu cuerpo sea limpio para que funcionen como una máquina quemada. Así que investigué una concocción mágica. Esto es algo que había escuchado antes y que aunque tiene sentido, no está realmente comprobado sin embargo si tu cuerpo tiene bastantes toxinas eso sí va a afectar a tus niveles hormonales y como ya sabes las hormonas en un nivel óptimo te van a ayudar muchísimo para tu proceso de pérdida de grasa corporal para que tu metabolismo se mantenga bien e incluso para aumento de masa muscular And these ingredients are help your body burn fat while you're sleeping The lemon has many healing properties for our body It's a rich source of vitamin C. It helps maintain the pH balance of our body. And it's very effective in cleansing the liver. It promotes the liver to flush out toxins. The lemon helps ayuda a regulate the pH. The lemon helps ayuda to desintoxicar but through the de Surprisingly, there is no evidence that helps the liver to desintoxicate. I looked at all the studies. I didn't find one The only one I can find is the one I put on the that la cáscara de limón ayuda al vaciado más rápido de la bilis. Pero con respecto a que si activa enzimas de desintoxicación que se encuentran en el hígado, al menos en lo que se respalda en los estudios, no es así. Sí existen alimentos que te ayudan a estimular este proceso, como por ejemplo el brócoli, que activa la desintoxicación del hígado fase 2. Es también para la digestión, ayudando natural bowel movement. ginger tiene muchas medicinal properties. It is high in gingerol, which is a substance with powerful anti-inflammatory and antioxidant properties. Ginger has been shown to lower blood sugar levels. Ginger will speed up emptying of the stomach with indigestion and related stomach disorders. Ginger will enhance calorie burn and reduces the feelings of hunger. Todos los que mencionó previamente a que mejora la quema de calorías son ciertos. Comprobados por estudios, se los pongo en pantalla y en la descripción. Pero el tema de que ayuda a quemar calorías, que incrementa el ritmo metabólico basal, de nuevo, no encontré ningún tipo de, de estudio que compruebe que incrementa el ritmo metabólico basal. Hay alimentos que sí, como la pimienta cayena, pero el jengibre no es uno de ellos. Y one of my favorite spices es cinnamon. Yo hice un video que se llama Cómo Tomar Canela para Adelgazar. Está buenísimo ese video, muy popular también. Les dejo en la descripción. Cinnamon will boost metabolism. It also increases insulin sensitivity and decreases blood sugar, which are both the key components for losing weight and controlling type 2 diabetes. Sí, todos estos beneficios son 100% comprobados por estudios. Es más, yo mencioné algunos adicionales dentro del video que les digo. Nature has created honey, and honey Has magical medicinal healing properties for our body. Honey releases serotonin, which is a neurotransmitter that improves your mood, and the body converts serotonin into melatonin. Los en a la no la miel. That's the chemical compound that regulates the length and quality of our sleep. So when you consume honey before bed, the body begins to burn more fat during those early hours of sleep. No, eso tampoco, eso es correcto. Y también lo investigué, por si acaso no tenía la información. Y no hay nada que compruebe que ni la miel, ni la serotonina incrementan el ritmo metabólico basal, ni antes de dormir, ni en cualquier otro momento del día. Now to put the icing on the cake, I want to present something that's going to do magic for you. It's called matcha green tea powder. Matcha tea has an abundance of antioxidants along with catechins. This will boost and speed up your metabolism, helping you to burn more fat. It's the L theanine in matcha that helps calm your senses, soothes your nerves, and relaxes you from within. Green tea is excellent for our health, but matcha green tea, that is the giant. It has amazing health benefits for diabetes, heart disease, cancer, and especially in weight loss. Now, many of you are probably thinking how much caffeine is in this tea? Well, regular green tea is very healthy to drink before bed. Guess what? That has up to 50 milligrams of caffeine. Matcha green tea is only about 70 milligrams, 20 milligrams more. But the benefits of matcha green tea outweigh everything. 100% de acuerdo con lo que dice sobre la matcha, pero aquí está proponiendo que esto se tome antes de dormir. Y la matcha al tener más cafeína que incluso el té verde, podría afectar el sueño en algunas personas. So let me review your fat burning concoction. You're going to need one glass of water, 8 ounces. one teaspoon of matcha green tea powder. You're going to use one half lemon peeling the skin off, but include the white around the lemon. One half teaspoon of grated ginger, one half teaspoon of ground cinnamon. And finally a little bit of honey or natural sweetener, which is optional. Now put everything in a blender, put on high and mix well. So drink this one hour before bedtime. And most of you, are gonna sleep like a baby. If you have any problems sleeping, drink this first thing in the morning on an empty stomach. I love cinnamon. Putting extra cinnamon in this drink will really sweeten it up. If you like more ginger, that's great. Drink this one hour before you go to bed. You will experience great results. Your metabolism will kick up Helping you burn more belly fat. Bueno, esa es la de vida. Y de acuerdo al análisis que hicimos, algunas cosas eran correctas, la mayoría, pero otras cosas no se pudo comprobar por estudios. Y de pronto alguien me va a decir lo que me dijeron en el video anterior. Pero Adrián, tú sabes de nutrición, tú no eres médico, ¿cómo vas a competir con el médico? Lo cierto es que a mí me dijeron varios médicos cuando yo tenía sobrepeso que mi hígado graso no lo iba a poder revertir. Y a través de la nutrición y cambios en estilo de vida, lo hice. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también les ha pasado esto. Que les dijeron que algo no se podía mejorar sin un medicamento o que no se podía mejorar nunca. Cambiaron su estilo de vida, mejoraron la alimentación, sacaron alimentos desinflamatorios, eh, redujeron azúcar, empezaron a hacer ejercicio. Y estas cosas que en algún momento les dijeron que no se podía revertir, lograron hacerla. Obviamente, esto no se aplica a todo, se aplica a algunas cosas. Se aplicó para mí en el caso de hígado graso. Y desde ese entonces entiendo que no todo el mundo sabe todo que a mí me gusta hacer mi propia investigación y empujar los límites para realmente descubrir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y este tema de la salud, la nutrición y el fitness está siempre actualizándose. Si ustedes ven mis primeros videos hace 5 años, hay recomendaciones que yo he actualizado. Y estoy seguro que voy a seguir actualizando algunas cosas porque este tema está en constante evolución y tenemos que ir a la par con él. Y ahora sí les voy a compartir los resultados de este pequeño experimento. A cada uno de ellos les tocaba el control en fechas similares. Y no tomamos a personas que recién estaban comenzando, sino que tenían ya un mes dentro del plan. Hicimos esto porque siempre al comienzo, en el primer mes, la pérdida de peso y la pérdida de grasa suele ser un poco mayor, principalmente porque pierdes bastante agua, así que queríamos eliminar ese factor de estos resultados. El primer resultado son las libras que perdieron del primer mes en dos semanas sin añadir la debida, solamente siguiendo su plan nutricional y su plan de ejercicio de las personas que tenían ejercicio. El segundo resultado muestra la cantidad de peso que perdieron en estas dos semanas agregando la bebida tal cual. Y el tercer resultado muestra la cantidad de peso que perdieron en dos semanas agregando la bebida pero sin la miel. ¿Por qué sin la miel? Porque esta tiene fructosa, también eleva la glucosa, eleva la insulina. Y a mi forma de ver, esto más bien iba a interrumpir el proceso de pérdida de grasa de lipólisis al elevar la insulina. En las dos semanas sin bebida, la primera persona perdió 3.3 libras la segunda 3.2, la tercera 3.5, la cuarta 4.1, la quinta que tiene resistencia a la insulina 2 y la sexta es una amiga que no estaba en ningún plan nutricional, simplemente añadimos las bebidas después. Entonces obviamente esa persona al no estar en ningún tipo de plan de pérdida de grasa no había perdido nada de peso. En dos semanas con la bebida, igual siguiendo el plan nutricional de pérdida de grasa, y entrenamiento en algunos casos, la primera persona pasó de perder 3.3 a 3.2 en esas dos semanas. Dos semanas sin bebida y plan nutricional perdió 3.3. Añadiendo la bebida, perdió casi lo mismo realmente. La siguiente persona con la bebida y el plan nutricional perdió exactamente lo mismo, 3.2. La tercera persona, que es un hombre, más bien esa sí incrementó su pérdida de peso en casi una libra, de 3.5 a 4.4. La siguiente perdió menos peso, de 4.1 a 3.7. La mujer que tenía resistencia a la insulina, en lugar de perder 2 libras, perdió 1.4. Y la que no estaba siguiendo ningún plan nutricional, solamente añadió la bebida. Perdió una libra sin hacer nada, solamente añadiendo la bebida. En las siguientes dos semanas se mantuvo el plan nutricional, se mantuvo la bebida, pero esta vez sin miel. ¿Cuáles fueron los resultados? De 3.2 en la bebida con miel, subió a 4 cuando le quitó la miel. La siguiente participante, de 3.2 a 3.3, casi lo mismo. El siguiente participante de 4.4 a 4.5, no hubo mucha diferencia. En la mujer con resistencia a la insulina es el resultado más increíble. Porque cuando estaba tomando la bebida con miel, bajó menos. Bajó de 2 libras a 1.4. Añadiendo la bebida, pero sin miel esta vez, en lugar de bajar 1.4, bajó 3.2. Es una diferencia bastante grande y eso a mí me dice que las personas que tienen pobre sensibilidad a la insulina al mejorarla con el jengibre, al mejorarla con la canela, pueden acelerar la pérdida de grasa y ponerse a un nivel de las personas que no tienen resistencia a la insulina manteniendo un plan nutricional con las calorías correctas. Y por último la persona que no estaba haciendo ningún plan nutricional solamente añadió la bebida pero esta vez sin miel. Bajó una libra las dos semanas anteriores, las dos semanas siguientes bajó 1.6. Así es que también hubo una mejora y esto es probablemente porque mejoró su sensibilidad a la insulina. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Dime tú en los comentarios si vas a probar esto, qué te pareció la información. Y sobre todo no olvides de dejarnos tu like que nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Si quieres aprender cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá.